Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del tomo 2 de stone Ocean de Ibrea Argentina, la cual vas a poder encontrar en tu comiquería favorita de Ramos Mejía, el túnel del cómic, a un solo metro, a una sola cuadra, en una sola galería de distancia de la estación de Ramos Mejía de trenes. Así que vayámonos derechito al vicio Porque este manga Traído a ustedes por el túnel del cómic Viene, viene, viene, siempre te recordamos Con unos extras Puedes tener las diferentes postales de la semana De tus novedades, de tus series favoritas O de otras colecciones anteriores Puedes elegir un mega póster Puede ser de una Uraraka Puede ser de una suyu O puede ser de tu Shinigami favorita El póster que desees e Incluso para más merca Para más vicio, para más mangas tienen unos megapines que están tremendos Tienes que ir a buscar las metalizadas, las comunes, las especiales y las de tus series y películas favoritas también Todo esto y más en el túnel del cómic de Ramos Mejía Y ahora sí, ahora sí después de ver estos espectaculares extras Que además acordate que siempre tus mangas van a venir con bolsita protectora Para que no lo mojes, para que no le tires leche ni le cuique encima Vamos a ver de qué va este segundo tomazo. Este segundo tomazo donde ya hemos visto que Jolín, la hija de Yotar o Jostar, se le ha encontrado a su papá en la cárcel. ¿Quién lo va a tratar? ¿Quién va a tratar de sacarla? De sacarla de ahí. Porque la metieron injustamente. Y te digo... La imagen que tenemos acá en la portada es tremendísimo, padre e hija, en una relación bastante complicada porque él siempre se iba de viaje para poder atrapar a todos los esbirros de Dio, a todos aquellos que tuviesen las flechas, pero ella se quedaba en casa sola, entonces se volvió una pandillera pensando que su papá no la quería. Pero bueno, vamos a ver que en este tomo se va a demostrar lo contrario con, mirá lo que es esta imagen a color de la misma portada, es buenísimo, tiene todos los colores que tienen los personajes de Jojo. Pero bueno, vamos a ver que entonces cuando intentó rescatarla en el tomo anterior, alguien los estaba esperando con una trampa para aniquilarlos a ambos. Vamos a ver que en la prisión, en el capítulo 4 de La Visita... Van a ser atacados por un stand que puede reflejar las balas. Las balas de este peligroso Yogali Had que se encuentra en la celda de hombres. Con una. Con un rifle ahí armado a su disposición. Para poder disparar. Para poder sentir el viento alrededor de cualquier habitación. Con el poder de su stand. Es como una especie de satélite merodeador. Pero bueno, Jolin va a intentar prender uno de los. Uno de los. ¿Vieron esas alarmas para, para incendios? Que empiezan a tirar agua con de todo, pero este, este stand los empieza a esquivar, los empieza a esquivar. Y entonces el pibe, el pibe beisbolista, va a tratar de ayudarla a Solín, indicándole dónde poder esconderse, dónde poder irse de esa habitación. Pero, pero, pero, vamos a ver entonces acá, al final de este episodio, cómo son los stands de Star Platinum, de Stone Free y de Manhattan Transfer, este que es del francotirador. Francotirador sigue sintiéndolo, lo sigue buscando. Pero, pero, pero, vamos a ver entonces que Solín se escapa por el ducto de aire. Sigue al pibardo. El pibardo se mete en una de las tuberías de agua. Entonces, el francotirador va a buscarlo al pibe, va a buscarlo al nene para dispararle a él primero y después ir a buscar a Solín y a Soso. Pero, pero, pero, Solín no quiere dejarlo. Solín puede escapar, pero no va a dejar al pibe que se sacrificó por ella, al que se arriesgó, al que le dijo desde un principio que si entraba en esa habitación todo iba a irle mal pero ya es tarde, logran encontrar entonces al francotirador que se metió allá para ir a buscarlos, ataca al Manhattan Transfer pero hay alguien esperándolos de alguna forma, de alguna forma Yohali fue a buscarlos y llegó a la habitación de ellos también viajando por los ductos de aire, sin embargo el aire estaba completamente viciado, viciado de gas, lo cual iba a hacer que se prendiera a fuego aquel que quisiese disparar, o aquel que estuviese lo más cerca del techo posible. Sin embargo hay algo extraño en esta situación que ambos van a empezar a sentir. Jolin va a sentir que su papá actúa de forma muy extraña, ya que este no recuerda nada, no recuerda haber visto al pibe, no recuerda haber llegado a esa habitación, simplemente la siguió a Jolín hasta ahí. Pero Jolin va a empezar a percatarse qué es lo que ocurre realmente. Porque es que las cosas no suceden como debieron haber sucedido. Y se va a encontrar. Esto ya es casi un meme. Está toda encremada. Jolin está en la habitación junto con Shoyo. Todos encremados. Siendo baboseados. Siendo digeridos lentamente hasta su muerte. Están siendo atacados por algo que les dio una hipnosis colectiva. Que les hizo creer que estaban siendo perseguidos por este Yogali Pero, pero, pero, una vez que ella se despierta no se puede mover del todo bien Y trata de despertar a Yotaro para poder salvarlo Para poder escapar de esa habitación antes de que sean digeridos por completo Como si estuviesen en el estómago de... no sé El estómago de un oso grizzly A ver si no ofendemos a los osos grizzly por ese chiste Pero bueno, el estómago de un elefante con ganas de comer maní Sotaro trata de escapar de la habitación, le pide a Jolin que se le acerque para poder atacarlo con Star Platinum. Pero, pero, pero nos vamos a dar cuenta entonces que este escape, este escape que lograron hacer tampoco parece ser del todo cierto. Entonces cuando logran escapar realmente de la habitación, vamos a ver que quién está detrás de ellos realmente. Este turbio, este están bastante turbio que encima este stand te habla, te habla completamente. No sabemos a quién le pertenece pero le extendió esa trampa y ahora los quiere cazar. Los quiere cazar en plena huida. Ellos van a tratar de llegar hacia una de las celdas de las ventanas que están ahí cerca del mar para poder tomarse un submarino de, bueno, de la organización Speedwagon con la que trabaja Yoyo pero uno de los guardias empezó a disparar a de los demás y está yendo tras ellos no es nada más y nada menos que el propio John Galia. Ah, es el mismo, el que estaba en sus sueños entonces ahí Jolín se empieza a preguntar pero para, para, para ¿es, ¿esto es un sueño realmente? ¿no lo había alucinado? ¿cómo es que yo sé sobre él si él existe realmente? se empieza a cuestionar todo eso pero cuando les empieza a disparar se dan cuenta que sí, es que son balas reales desde que están es a punto de ser disparadas hasta la muerte y cuando yo, cuando Yotaro, yo, no yo de Yotaro, iba a decir yo, -yo dos veces, cuando taro logra tener el tiempo para salvar del disparo a su hija, es ahí que detrás suyo, este es tan turbio, quien estuvo planeando todo, le saca un disco de la cabeza, mira lo que es esos discos, que aguante los discos, aguante los discos, es bien retro ahora los discos, pero eran la novedad en su momento. Entonces ¿quién es este están, Este tan peligroso, este tanque que está primero quitándole esos discos a Sotaro, en esta trampilla que le metió con el shongal ya. Y Yolín Yolín ahí, que está ahí nomás de escapar junto con su viejo, le dice que corran. Va, Yotaro le dice que corra, que se. que se quede, que se va a quedar ahí. Ah, Dios, es muy tensa la situación. Está a punto de arriesgar su vida para que su hija pueda escapar porque tuvieron un malentendido, discutieron y todo en medio de este escape es ahí que Jolín se da cuenta de que su papá siempre estuvo preocupado por ella que siempre estuvo con ese pendiente encima para saber dónde estaba en caso de que la necesitara y ahora que vino a rescatarla es capaz de dar su vida para lograr que ella escape pero bueno, John Galli está ahí a punto de matarlos a quemarropa pero Jolín utiliza su stand de redes con el Stone Free para poder Darle un torbellino para poder ¿cómo se dice? desviar los disparos. O sea, está leveleándose a lo loco para poder vencer a este Jongalia. Y darle un, ora, ora, ora, un un mar de puñetazos directamente en la cara. Logra vencerlo y en el capítulo Prisionero del Amor se están por escapar. Lo está arrastrando lo más que puede porque ve que está herido. Pero en un momento Sotaro cae ya no puede moverse, se encuentra completamente inerte su cuerpo parece estar bien, no recibió mucho daño de los disparos pero pero pero no puede hablar, está completamente en comirijilla la calle está ahí en la costa a punto de escapar totalmente triste gritando por la muerte de su padre, la muerte de Yotaro de uno de los mejores yosos de esta saga, de todas las sagas de Yoso sin embargo los guardias de Surea que se percataron del escape van tras ella, están todos armados con rifles Pero ella no, ella se queda, ella está ahí entregándose para que no le hagan daño Y es así como se comunica entonces con uno de sus hilos Recuerden que con los hilos que ella hace puede comunicarse como si fuese un viejo sonar Y habla con el pibe, habla con el pibe beisbolista El pibe le dice ¿Por qué no escapaste? Sotaro se arriesgó para salvarte. Acá hay alguien que está tratando de matarte. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste? Y ella le dice: No. He visto cómo se llama que mi papá perdió algo. Y ese algo lo tengo que ir a buscar. Y si lo hago, la voy a poder salvar. Y es por eso que Shoolin se va a quedar en la prisión para buscar a aquel que le tendió la trampa. Aquel que los atacó. Aquel que, por lo que ella te da cuenta, no escapó del lugar. Entonces pertenece a la cárcel. Y así va a poder recuperar la vida de su papá ¡Ay Dios! ¡Pobre Solín, Pero entonces sí, Solín se va a sacrificar Y mientras tanto mientras tanto, John Galia, Que todavía sigue con vida, está tiradito ahí Está tirado ahí nomás Esperando que lo salven Sin embargo, el otro Stan Agarra el arma que quedaba en el piso Y lo ejecuta cruelmente bueno, vamos a ver como el asesino de Kennedy Bueno, acá hacen una mención al asesino de Kennedy Por el tema de cómo desviaba las balas Y, y todo el rumor de cómo es que tiró una bala curva Y le terminó dando a Kennedy en, pleno, en plena conducción sobre la avenida ¿Entendés? Una cosa rara fue Pero bueno, eso fue solamente una referencia Y en el siguiente episodio empieza el mini arco de los stickers de Hermes Vamos a acá nos cuentan un resumen de que hay un poderoso, bah, hay una fuerza poderosa y siniestra dentro de la cárcel que Jolin se quedó para poder vencerlo y así recuperar la vida de su papá que está atrapado en uno de esos discos que le sacó de la cabeza. Pero mientras tanto, están investigando qué pasó con Hermes, la chica que agarró su pendiente y que dentro del pendiente como tenían la piedrita que le permitía obtener poderes de stance, le terminó dando a una de sus compañeras de celda, si ella también adquirió poderes. Y entonces vamos a ver que Hermes Costello, desde que agarró ese pendiente y se cortó, ha estado encerrada en la enfermería, con mucha fiebre, acá mostrando un poco las patas, pero le robaron plata. Se pone Hermes. La policía le robaron el plata tocándole las tetas Y ahora uno de limpieza tocándole las piernas le quitó más plata Siempre le andan robando a la pobre Hermes en la cárcel Pero bueno, entonces Hermes se va a despertar con un nuevo poder una extraña, una extraña etiqueta en su mano Ese sticker que ella va sacando de la mano Va a pegarlo en cualquier cosa y esa cosa se va a duplicar Pero cuando despega el sticker esto va a volver a su forma original Pero se va a dañar por completo, se va a lastimar, se va a romper entonces Hermes despierta con un nuevo poder, o sea, imagínate, dice, uh, qué locura voy a hacer con esto, ¿no? Rompe un urinal, se pone a gritar, las otras pibas le dicen, eh, dejate de joder, aguante Hermes, R, ruda Hermes, pero sí, se despierta con un tremendo power up, y cuando se da cuenta de que le falta platita, dice, no, el viejo de la limpieza me robó, voy a ir a buscarlo y lo voy a cagar a palos. Y acá vemos acá un, acá tenemos la ficha técnica de White Snake. El stand misterioso, que todavía no sabemos quién es su portador, pero que tiene el poder, uno, de... A ver, mientras su enemigo duerme, derrite la mente de esa persona y la extrae en forma de disco. Estos se usan en pares, uno con el stand y el otro con los recuerdos. La persona a la que le extrae la mente pierde su fuerza espiritual y muere. O en caso de contar con tecnología de soporte vital, queda, queda en un estado vegetativo. Actualmente se desconoce en su portador y su objetivo. Entonces el enemigo, el enemigo secreto de esta cárcel, tiene tremendo stand... Tremendo es tan poderoso que puede quitar el poder y la memoria de cualquier persona Pero bueno, vamos en el siguiente capítulo Donde todavía Hermes está con sus stickers Quiere ir y recuperar su plata Y se da cuenta de que el tipo al que golpeó Tiene estos dos discos en la cabeza Y le quita uno Pero no es el disco del poder stand Que ella todavía no conoce bien del todo Sino que es un disco de memoria entonces al final va a estar buscando al sujeto El sujeto la va a estar buscando a ella para recuperar su memoria Y es así como se van, en se van a encontrar en medio de la cárcel Pero Hermes se va a dar cuenta que dentro de la memoria Están los recuerdos que tuvo con este extraño White Snake Quien no solo le dio un disco de poder Sino que lo manipula completamente Puede manipular la memoria de estos discos Y una vez que se encuentran en el baño ¿Vos crees que va a pasar lo peor? ¡No! Hermes se des... Hermes lo faja, le dice ¿Por qué me robaste? ¿Quién sos? Y esto le va a hacer llorar Lo va a hacer llorar a este tipo extraño que tiene una M en la cabeza Se va a sentir muy mal, ¿por qué? Porque siempre ha sido patético Porque siempre le ha pasado mal, porque siempre ha tenido mala suerte Y va a intentar ahorcarse ahí nomás Y en medio que se trata de ahorcar Hermes empieza a sentir el mismo dolor en el cuello Empieza a ahorcarse por el poder stand de este sujeto que no es nada más y nada menos que el poder de Highway to Hell El cual, el portador se llama Thunder McQueen Que también es una referencia musical El cual le permite hacer que eh, el daño que él sufra Lo sufra a la otra persona O sea, la otra persona que esté con la que esté vinculada Entonces acá Hermes tiene que escapar de ese ahorcamiento Rompiendo la cadena, rompiendo el cinturón con el que se estaba ahorcando el otro tipejo pero entonces lo quiere convencer, le quiere convencer de que deje de, de suicidarse, de que no se ataque a sí mismo. Utiliza sus stickers para poder lograr su escape. Pero este tipo tiene una especie de maldad pura, como dice eh, White Snake o como lo dice también Hermes. Es una maldad en la que no quiere hacer daño a de los demás, pero si lo va a hacer, no le importa que dañe a los demás. Eso Es una maldad muy egoísta, por así decirlo. No se empieza a tirar, se quiere ahogar ahí con la mochila del inodoro... La pobre Hermes se empieza a ahogar con agua también. Después se quiere electrocutar. Vamos a ver entonces que Hermes se quiere alejar de él para que su poder no le afecte. Pero este se acerca. Porque acá cuando se cruza con el pibe beisbolista. Por primera vez. El pibe beisbolista le explica varias cosas. Le explica que los que tienen poderes de stand se atraen entre sí. Que tarde o temprano no se van a cruzar. Y lo mete en una habitación para que se escapen. Una misteriosa habitación donde el primero le cuenta que él ha nacido en la prisión nació cuando su madre estaba ahí la madre murió entonces él quedó atrapado en esta habitación fantasmal una habitación que transcurre, que vive en el pasado de cuando la prisión tenía otro, otra, o sea, otra arquitectura y se prendió fuego con de todo y esa habitación quedó atrapada en el tiempo el poder, la habilidad stand de este pibe es poder utilizar estos objetos fantasmales y dentro de la habitación Hermes se va a encontrar con dos sujetos extraños encima de un piano. Donde el pibito duerme en ese piano. Y acá lo tenemos acá primero. El estilo de los personajes cambia rotundamente. va no rotundamente, pero cambia bastante con lo que vimos en el anime. Así que te vas a extrañar mucho cuando veas acá a Anastasia y a... Y ¿Cómo se llama? Weather Report. Me parece que era su poder. Con un estilo más extrañesco. Más, más, más, con mucha más facha, te diría yo. Y acá a o Anastasia, tiene el pelo más corto. Tiene el pelo corto y puntiagudo y, y no tan largo como lo tenía en el anime. Pero bueno, vamos a ver entonces qué le cuenta su historia. Le cuenta la historia de que esa habitación fantasmal tiene cosas del pasado, que él por ahí no puede comer o tomar las cosas que están ahí, pero las puede saborear y las puede disfrutar. Y que ha estado viviendo en la prisión, ocultándose de la gente todo ese tiempo gracias a esa habilidad. Pero que se dio cuenta de que hay alguien con una habilidad peor, muy jodida, muy malvada dentro de la prisión. Y que es por eso que fue a advertirle a Jolin. Y ahora solín le va a pedir ayuda a Hermes para que vayan a buscar a ese sujeto. Pero pasa algo, de repente se le empieza a cortar el brazo, se empieza a sentir mal, empieza a electrocutarse. Y es así sí, que Hermes se da cuenta de que... El otro tipejo, el McQueen, el rayo McQueen, se está tratando de suicidar de nuevo. Entonces tienen que ir y pararlo, tienen que ir y detenerlo antes de que termine de tirarse sal encima, porque eso va a hacer que explote completamente en llamas si se, si se electrocuta. Entonces él, primero, no le importa nada. Está revicioso, dice, bueno... Si al, menos voy a ser, si al menos voy a morir con una chica tan linda y buena como vos, voy a ser feliz Y ella le dice, no, no, no, pará, pará, pará, no, no, hay mucho por qué vivir ¿Qué, querés que te regale mi tanga? Mi tanga, recién calentita, no, qué vergüenza Mirá, me la estoy sacando acá mismo Y él le dice, no, no, pará, vos solamente haces eso para, para sobrevivir No lo haces porque yo te importe entonces acá se pone a de y ella le dice Claro que sí, no puedes pensar solo en vos, la puta madre Entonces dice, ah, eso es tan buena, tan maravillosa Va a ser feliz vernos los dos juntos en el más allá Y se empieza a electrocutar, está re desquiciado Acá se empieza a tirar con de todo Pero ella en un último movimiento utiliza sus stickers para dividirlo a él en dos Y para volver a unirlo y paf, golpearlo con de todo Entonces es así como ella logró vencerlo y escapar del poder que White Snake les dio. Entonces, sí, se va a unir a Solín para vengarse del misterioso White Snake. Y acá vamos al siguiente capítulo Somos 6, donde las dos van a interactuar por primera vez. Cuando, en medio, acá, en medio de un trabajillo en la granja, dos prisioneras fueron desaparecidas. Desaparecieron completamente. Entonces el director de la cárcel, con su títere en forma de lagartito, <risa> el títere se llamaba... A ver cómo se llamaba el títere de... Hmm... A ah, Charlotte, se llama Charlotte el Títere Les va a ordenar ir a buscar a las otras dos prisioneras Y para eso Jolín y Hermes se van a ofrecer ahí Para poder tomarse el día libre y para poder hablar juntitos Pero Jolín tiene otros planes Jolín vio en uno de los discos Va en el disco que tenía la, que tenía McQueen encima Que este White Snake tenía varios discos en el, gra, en el granero En uno de los tractores de la granja entonces van a ir a buscar todos esos discos para ver si dentro de esos discos está la, me la memoria de su papá y así poder salvarlo. Esta imagen está muy buena que es justamente chicos, es la imagen que vemos en esta postal a puro color. Así que no te lo puedes perder, muy buena postal con todos los personajes hasta el momento. Y me encantan estas referencias de las nubes, todo lo que vemos acá es buenísimo Me encanta el arte que siempre tiene Pero bueno, más allá de eso, van entonces a la granja Con un guardia de seguridad que tiene un brazalete Que sí hace que si se alejen 50 metros de distancia de entre ellos Va a terminar explotando los brazaletes de todas estas chicas Haciéndolas puré completamente Pero bueno, ellas van a ir a buscar entonces Los discos del granero Pero no se pueden alejar de este, gran, de este guardia de seguridad Que está bastante turbio Que encima la quiere cagar a palos a Hermes Casi le hace explotar la mano de un golpetazo Y ahí Hermes se da cuenta de que Habían salido 5 chicas 5 chicas habían salido para buscar a las dos que faltaban Y ahora eran 6 Y una empieza a dudar de la otra Y le dice, vos de dónde venís? Y se empiezan a plantear quién es la farsante, quién es la que está protegiendo ese granero a costa de matar a las demás. Y de la nada, el guardia de seguridad en el medio del pantano, que estaba con su 4x4, re tranquilo, aparece muerto. O sea, se encuentra toda la escena con sangre, no saben dónde está él, pero la alarma de los brazaletes empieza a sonar. Se está alejando de ellas y eso va a hacer que todos esos brazaletes exploten. Entonces tienen que ir a buscarla, van a buscar al guardia de seguridad o a su cuerpo en medio del pantano Con todo el peligro que conlleva Y Hermes se da cuenta de que hay algo viscoso y raro dando vueltas alrededor del agua Hermes le dice entonces a Jolín que no se acerque, que puede ser una trampa Pero... En uno de esos baldes un montón de microscópicos, acá los tenemos, de microscópicos stands Empiezan a atacar a Hermes y hacen que se zambulla con de todo en el agua tratando de ahogarla Jolín va a poder salvarla, va a poder rescatar caminando sobre el agua con su poder de stand Acá está bueno porque Jolín utiliza siempre sus hilos de diferentes formas creativas Pero bueno, va a tratar de salvar a Hermes que se encuentra ahora en pleno peligro entonces este tomo transcurre muy rápido, vemos acá la portada interna que está buenísima, siempre en una versión negativa de las imágenes de la portada externa. Entonces en este tomo ya Jolin ya despertó su poder, ya tiene una misión que es rescatar el alma de su papá y va a ser equipo con Hermes Costello quien también adquirió el poder de los stickers y sabemos bien quién es el enemigo Wild Snakes pero no sabemos a quién le pertenece ese poder. Somos sin esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, de hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Capaz en Ramos Mejía, capaz en el túnel del cómic, capaz en tu comiquería favorita, pero siempre acá, yéndonos derechito al vicio. I'm still standing